¿Sacarle punta a un pincel en Photoshop? Bueno, vamos a ver cómo es esto. Elijo el pincel y en la parte superior voy a elegir los pinceles que están aquí presentes, no sin antes explicar que estos pinceles que estoy explicando en este momento fueron puestos desde la versión CS5. Los que están aquí son los que están en la versión CS6. Voy a elegir el último, el que está aquí, el que dice... Lápiz de carboncillo, lo pueden probar con cualquiera de estos que estoy indicando Y voy a empezar a trazar o realizar cualquier trazo Quiero que se fije muy bien en el pincel Porque ya ha perdido su punta No en lo que estoy haciendo porque realmente no tiene mucha valía Pero si sí en el pincel, se dan cuenta, pero en la punta Para restaurarla, ventana, pinceles, saca puntas, Clic